Hola, soy Filipe Lardiz, CEO de Open Expo Europe y colaborador en Más allá de la innovación. Entre el 17 y el 21 de junio participaré en la primera edición de Open Expo Virtual Experience hablando sobre innovación, transformación digital y open source. Espero que nos veamos allí. Más información en www.openexpoeurope.com